Mis acciones son humanas y nada más. Ni soy bueno, ni soy malo, soy normal. No encontré aún el camino perfecto. No sé encontrarlo, soy un inepto. Aún a mi edad, me pregunto a dónde voy, aún a una mi edad no sé aún de dónde vengo, procuro volar sin no orden por el espacio, procuro vivir la vida sin prisa, espacio, me dicen que me sobran las virtudes, contar mis defectos que aún sigo lleno de inquietudes que soy lo contrario de lo perfecto mis acciones son humanas nada más ni soy bueno ni soy malo, soy normal no encontré aún el camino perfecto no sé encontrarlo soy bonito, que siento que vuelo en el espacio me doy cuenta que me salí del planeta he buscado y he encontrado una meta quiero sobre todo llegar a ser un buen poeta al destino lo desafío de tanto en tanto soy muy feliz, lo consigo y lo canto Y compongo mis canciones y poesía Ellas me rellenan el alma cada día Aún a mi edad me pregunto a dónde voy